Dicen que el hielo quema, pero hay algo que quema más que el hielo. Un soplete, por ejemplo. En el programa de hoy descubriremos qué es el fuego, de dónde surge su existencia y por qué podemos dominarlo. Todo esto y mucho más en... El origen de las cosas. El fuego. Bueno, eh, soy una persona que, que ha estado estudiando el fuego toda su vida, soy historiador del fuego. La historia del fuego me pilla. El Homo erectus fue quien descubrió el fuego hace 1.600.000 años, pero no se llegó a dominar el fuego hasta hace aproximadamente 780.000 años. Sí, bueno, no, nos costó, nos costó. Fueron unos años en los que estuvimos tirando bastante de Astersund. Según la mitología griega, Zeus nos privó del fuego a modo de castigo. Y fue Prometeo quien se adentró en el Monte Olimpo y robó el fuego para los humanos. Bueno, eh, esto es totalmente falso, por supuesto. Eh, vamos, lo que pasó de verdad es que estaba prometido por el Monte Olimpo y, y le dijo. Le dijo, oye, Zeus, tienes fuego para el cigar Y estaba como hablando y le dijo, sí, tal, toma. Sigue hablando. Se lo encendió y pues que no se acordó de devolvérselo. Él se fue de tal y cuando se dio Zeus cuenta, pues eh, se achinó que flipas, claro, porque era un tipo de puta madre. Ahora me las has perdido, no sé qué. Entonces, nada, nunca era una piedra y diariamente mandaba su, su águila a que le, le comiera ligado Yo soy experto y me, me especialicé en ciencias de la inición y la combustión de la materia. Sí, bueno, lo de Prometeo y toda esa teoría está, está muy bien. Está realmente bien y, y es muy válida. ¿eh? Es tan válida como puedes decir que... Lo de las zarzas estas de Moisés, ¿no? que, que surge de ahí, pero yo creo que esto viene de mucho antes. Para ser exactos, yo tengo, sostengo la teoría de que los aliens nos trajeron el fuego a los humanos en forma de cerilla. No sé, lo veo, lo veo mucho más posible. Mucha gente, normalmente niños, no pueden fumar. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Su salud? Según un estudio, el problema principal por el que los niños no fuman es porque los mecheros son muy complicados para ellos. Tú esto se lo das a un niño y no sabe cómo funciona. Es decir, ¿ves? Si sí, esto un adulto puede, claro. Chispa y luego gas. Pero un niño no, no consigue, no consigue llegar al a la chispa y luego al gas, la chispa, esto es muy complicado, además no se lo ponemos fácil porque son cuadriculados ahora mismo las, las piedras, entonces esto, niños, no es ¿Qué hemos hecho? Hemos desarrollado unos mecheros especiales para niños, este niño sí puede usarlo, ellos con esto pueden fumar, quemar cosas, tan fácil como apretar y se entiende. a ver, a este igual le falta un poco de gas, pero se entiende. Soplar las velas en los cumpleaños es una costumbre que todos tenemos muy asumida en nuestra sociedad. Pero, ¿sabemos realmente de dónde viene esta costumbre? Sí, sí, bueno, esta costumbre eh, conocemos que viene de, de la antigua Roma, ¿no? Eh, hemos demostrado, hemos podido demostrar que todo empezó por una costumbre de, de que en el primer año de vida de, los, de el, todo aquel que nacía... Eh, lo lanzaban a una hoguera para que luchara cuerpo a cuerpo con el fuego. Una, una batalla a muerte para demostrar la madurez. ¿Qué pasa? Que, que con el tiempo se dieron cuenta de que no, no era una tradición tan guay como ellos creían. Había ahí un. Una, por lo que sea, por lo que sea, no vamos a entrar. Decidieron que no, no molaba tanto. Entonces cambiaron las hogueras por velas. Y así fue así uh, hasta en nuestros días ¡Sí, sí, sí, sí, sí! existe una tribu urbana que está empezando a surgir ahora eh, que es conocida por ser ser un grupo de pirómanos, ellos eh, han hecho una especie de pacto con la sociedad para que una vez al año puedan dar rienda suelta a esto de, de quemar cosas, para ello pues digamos que crean grandes estructuras que valen millonadas, se dejan mucho dinero en esto para luego quemarlas una vez al año. Se les conoce como falleros. En el capítulo de hoy hemos aprendido un montón de cosas sobre el fuego. Esperamos que os haya gustado. Nos vemos en el próximo capítulo.